de limón que ya nos anticipamos y ya hicimos la masa con Cata acá rápidamente si está la plaquita claro Yo también. Eh, claro. vos que hiciste, me ibas diciendo ponerle más harina ponerle más, no sí. me, a, ayudó el, el, el padre ayudó claro. también a esta masa, pero lo que podemos hacer ahora es compartirles la plaquita para que vean qué es lo que hicimos acá, miren estas son las galletitas de limón de Cata y Gonza Santo Tomás qué fue lo que usamos, dos huevos Dos tazas de harina leudante Media taza de azúcar Le pusimos juguito de limón, vainilla Un cuarto de manteca Y una vez que esta preparación está lista La pasamos por azúcar y por juguito de limón Que no saben lo rico que queda ¿Qué es lo que tienen que hacer con la masa? Todos estos ingredientes que están leyendo En pantalla los ponen en un recipiente En un bowl y le van echando harina Porque viste que por ahí Es como sí. que nos quedamos un poquito cortinas Con la harina, pero a ver Cata Dale, Vamos, usted puede Así, así, pero tenemos nuestra ayuda Que es el palo de amasar ¿Querés el palo o con esto, con las manos? ¿Qué preferís? El palo Va, bueno, yo está, dale, ahí barra. está Y nosotros acá tenemos algunas formitas Que se están viendo ahí en pantalla Para hacer las galletitas eh, De distintas formas Pero en casa lo pueden hacer con lo que tengan A gusto y P.H.R. del comensal Y del que está cocinando Ahí está, Cata, muy bien Bueno, Gonza, ¿cómo es la, la, la vida de Cata hoy? No, ¿Normal? No. A ver Siempre fue normal con sus cuidados Sí. y ahora mucho más normal que, que antes. Va, va al colegio, hace deporte, eh, <risa> va a inglés, le gusta la música, le gusta mucho dibujar. Ajá, ¿te Muchísimo gusta dibujar? dibujar. ¿Sí? ¿Qué te gusta dibujar, Cata? ¿Te gusta dibujar a tu familia? ¿Te gusta dibujar alguna princesa? ¿Algún dibujito que veas en la tele? Por ejemplo, ¿no es alguien de Pau Patrol, Peppa Pig? ¿Qué dibujas? Hace lo que quiero. ¿Todo lo que quiere? Mo eh, eh, claro, ¿Para qué preguntar Dani Yo claro. estaba a dibujar lo que quiero, no? Exactamente, hace lo que quiere. Reciente te preguntaba antes de empezar porque seguramente hay muchas personas que se están despertando ahora. Eh, sí. Dichoso sea, ¿no? Qué suerte. Los que se están despertando. Sí. Sobre todo como está el día. Eh, Cata cuando era muy chiquitita sí. le diagnosticaron cáncer y hace un par de meses tocó la campanita por la vida. Y a todas las personas que conocemos a Gonza y que conocimos, que conocimos de cerca la historia de Cata nos emocionó un montón Porque todos fuimos Cata y Gonza sí, también, hombre. y él Ellen. y tu hijo Simón Todos eh, el Borja y el Borja también, ah, no nos olvidemos bien, eh, Y que, que me cuentes, Gonza, eh, ¿cómo es ese proceso? O sea, en, en palabras resumidas mira el jueves Cata tocó la campana el miércoles y el jueves sí. con él en, en Buenos Aires tomando un café Recién no empezamos a contar los miedos que teníamos los dos. Uh -huh. Ah, es como que se han relajado ahora y se y pueden expresar. Y nos estamos expresar. relajando y ninguno de los dos no, se fue contando esos miedos que uno tenía. Sí. Y, y también uno dice, ¿cómo vamos a hacer? ¿De dónde voy a sacar fuerza? Bueno, Total. la fuerza Hola, la tenés. ¿esto? La fuerza la tenés, ¿no? Sí. La fuerza la tenés, eh, el acompañamiento lo tenés. Hola, esto. El amor, si vos ves cómo lucha tu hija, cómo no va a luchar con ella. ¿Qué, qué eso, ¿no? Como ve, ve, Verla en, en esa situación ¿no? tan chiquititos y tan vulnerables sí. debe ser fuertísimo, pero sabes lo que me gusta mucho de, de estos espacios para poder hablar con la gente? Porque uno no sabe ¿no? lo que puede estar pasando del otro sí. lado o qué situación puede, pueden estar viviendo las personas que nos están viendo. Entonces siempre es un buen momento para recibir un mensaje. Siempre, en este caso estamos hablando de una situación que pasó Cata y la familia, pero puede ser otra. mira cuando, y lo, y lo vuelvo a repetir y siempre lo decimos con el, todo esto que se hizo viral lo, lo de Cata. Sí. Eh, Sentimos que es una esperanza para, para el padre que, que está viviendo Exacto. en este momento uh -huh. y, y por eso a veces los medios son tan importantes O, o en este caso las redes sociales viste Que muchas sí. veces criticamos las redes sociales Decimos la que la exposición O que se utiliza más a veces por agredir Clary eh, hace un mes subió una historia donde comentaba y explicaba todo esto Y, y, y, y está mal eso y, y, a, y está bien que las redes se utilicen a veces para estas cosas, para, esta, para estas movidas, uh -huh. para para ayudar a, a, a la gente que necesite, uh -huh. eh, creo que para eso sirven realmente la, las redes sociales, uh -huh. no para lastimar a otra persona porque se viste sí, de no una sea. forma o porque piensa de, de otra forma. Totalmente, me? no, y cada uno hace... Eh, lo que quiere, obviamente Y en el caso de ustedes con, con la elección de hacerlo por Cata El día de mañana, seguramente ella en algún momento se le, Va a ser una, una nena grande Y les va a preguntar sí. ¿Qué pasó? Y capaz oh. que le puede decir ¿Y por qué lo contaron? ¿Y ¿Tenés pensado qué le dirían no, en ese momento? No, no tenemos ni idea Qué le vamos a decir Ella sabe quién son sus médicos ¿Le podemos preguntar? Sí, pregúntale ¿Quiénes son tus tus ángeles de la guarda, Cata? ¿Tus ¿Cómo, médicos? ¿Cómo se llama tu médico? ¿Querés que les mandemos un saludo? El Fidel ¿Fidel? Sí, ¿quién más? El El de acá en Mendoza, ¿cómo se llama? Ricardo Que vos le llevaste, no, que le llevaste chocolate el otro día el Sergio. El Sergio, Sergio le mandamos muy un, bien. a Birbaun, que es Birbán, una eminencia acá. ¿Y quién te gritaba en el hospital que te hizo tocar la campanita? ¿Cómo se llama? Angie. Angie. Esa la hizo tocar la, la campanita. Esa la oncóloga. Que, me imagino que ellos no. van a formar parte de tu vida para Mirá, siempre. Eh, nosotros con la oncóloga de Cata Tomás, vos seguís, vos seguís haciendo las formitas que con tu papá vamos a hablar. Un amor y, y una confianza. Una energía. Del minuto cero, Angie tiene una sola hija, uh -huh. y Angie ya es una mujer grande, uh -huh. y su hija se casó, y a su casamiento de su hija fue una paciente que Angie había atendido cuando era chiquita, sí. y nosotros. Entonces, imagínate la conexión y, y la relación que hemos sí, hablado. Sí. sí, sí, total. Bueno, eso que, que importante, sabes sabés que también, Gonza, quería hablar, y bueno, son muchos los temas, Hace muy poquito, por suerte, tuvimos la sí. noticia de que se sancionó la ley Oncopediatra, en donde dice que todas las familias que tienen algún menor adolescente que esté atravesando por esta situación, obra social, prepaga, el Estado, tiene que cubrirlo al 100. Sacando el tema de, de la cobertura en lo económico, que sí. debe ser dificilísimo y un montón, ¿sabes qué pensaba yo? La contención hacia la familia, el que apoyo psicológico. Eso, eso es clave, uh -huh. porque... La noticia ya la tenés Sí eh, El impacto ya te pegó uh -huh. No sabes cómo reaccionar O no sabes que venga alguien y te, y te diga Mirá, quédate tranquilo, va a estar todo bien eh, O que una psicóloga te diga Chicos, miren, tienen que respirar uh -huh. eh, Es un largo camino Van a pasar por diferentes procesos Entonces creo que eso es claro Y sobre todas las cosas eh, La contención para los padres uh -huh. ¿Me entendés? Porque eh, la madre eh, la, la tenés que contener, la madre tiene que ser fuerte, no solamente por, por su hijo, pero si tiene otros hijos Eso también para el que padre tiene, en casa, sí, ¿no? Porque el el padre está Simón. Sí. Que no deja de ser el hermano. Es que es, es, a veces es muy difícil explicar lo que uno vivió, uh -huh. ¿me entendés? Sí. Es, es muy difícil explicarlo con, con palabras. Eh, es una marca que lo vamos a tener el resto de nuestras vidas. Uh -huh. A ver, nosotros, gracias a Dios, eh, podemos decir que ya está, ¿me entendés? Sí. Pero a lo mejor hay gente que está escuchando y en este momento eh, no pasó por lo mismo que pasó nosotros, uh -huh. ¿no? no tuvo el mismo final que nosotros tuvimos. Uh -huh. Y a lo mejor... Eh, esa madre o ese padre dieron todo para tener a su hijo Seguro Pero lamentable no, no lo tuvieron Por ¿entendés? eso por ahí hay personas que, que, que no entienden O sí. que, bueno, no sé, un montón de preguntas Y me imagino que, que, que en, esta, en esta cosa, en este juego de la vida Porque la vida es un juego sí. y, te, y hemos venido a jugarlos Y a cada uno le toca jugarlo de distinta forma. Y está muy bueno eh, cambiar la pregunta del por qué Me toca Uf. a mí Sino el cambiarla para qué y creo que debe ser. No, en y el para momento qué, debe ser difícil. Y para qué y por qué no. Porque claro, ¿por cuando no? a mí me claro. dieron la noticia, yo estaba Ay, enojadísimo. Oh, mira, <risa> eh, yo estaba enojado con todo el mundo. Sí, me imagino. Con todo el mundo. Y, y, y después, al mismo tiempo que uno está enojado, al mismo tiempo pide. Claro. Pues está enojado y pide para que salga todo bien. Y después entendés, ¿por qué no? Claro. Si le toca a otra persona, ¿por qué no nos tiene que tocar a nosotros? Total. Entonces, cuando uno aprende a entender que Total. nos puede tocar, es como que mirar la cosa diferente. Totalmente, Gonzalo, hermoso, hermoso. Bueno, un montón de cosas para seguir hablando acá con Cata, pero espera, porque nosotras ya, ya empezamos o no con las formas. ¿Cuál es tu forma preferida de las galletitas? La luna. La luna, bueno, mira Y esto no lo ha hecho la estrella. Es, pero Gonzalo, Santo tomás? Usted ah, que ve señor. Verdad, Por verdad, favor, ¿me lo pueden ponchar? Es verdad, ahí se sí, no hay estrella, mire. Es la del medio. Está ahí bien. está, ¿se ve? Sí, Le voy a claro. decir una cosa antes de pasar con los chicos. A esta placa no hace falta ponerle manteca, aceite, harina, nada, porque nuestra masa ya tiene manteca y tiene harina. Sí. Entonces no hace falta. Lo que vamos a quedar haciéndonos acá, nosotros tres, vamos a seguir con Cata a full haciendo la formis, el horno tienen que controlarlo, muy poquito tiempo porque se hacen muy rápido. Y nos vamos a quedar. Así.